A inicios de 2021, la cantante y actriz Araceli Arámbula dejó atónitos a sus seguidores con la publicación de sensuales fotografías, demostrando que en su cumpleaños número 46 todavía está en su mejor momento. Muchos fanáticos observaron a la famosa en fotos. En el 4 de enero se dejó ver sin ninguna prenda sobre su atlético cuerpo. Estas imágenes a blanco y negro se convirtieron en tendencia en todo México con el mensaje Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar para mi Arafamilia Bella. En la publicación que cuenta con más de mil likes, Arámbula también añadió que su trabajo no se confunda con su vida ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y cenizas.